Esta bicicleta se vendió y me tengo que ir a meter al centro, no me quiero ir a meter al centro con la camioneta para llevar esta bicicleta, así que vamos a intentar llevarlo en la motito, pero la motita no está cargada porque se me olvidó cargarla después de la última vez, así que vamos a tener que esperar como unas 3 horitas y ya que tengo todo ese tiempo vamos a intentar meter esa bicicleta en esa mochila. Tip número uno, sé que esto puede ser un tip, esta mochila no tiene forma de nada. Así que lo primero que voy a hacer es llenarla de... ¡Ah! Ropa sucia. Aquí vamos. Pantalones, una parca, un polerón. Debería ser suficiente. Esto es lo que pasa cuando te compras mochilas mala calidad. Número uno, Check. Esto le debería dar rigidez estructural a... A esta basura. Esto, esto es lo que tenemos a disposición estos straps y estos straps para que no quede tan incómoda, no quiero que nada sobresalga del poto de la mochila hacia abajo así que pensaba ponerla en esta posición justo ahí entonces manillar no va a topar con el con la rueda trasera si es que yo le pongo un poco más de cámara a la Marlin muy bien, este strap me puede agarrar bastante bien la horquilla acá y este otro strap puede hacer lo mismo. Este es como viajar con tu bicicleta en una mochila de camping. Tú vas la ahí, ahí y acá, ahí está mejor. Muy bien, ahora no le podremos hacer lo mismo, por acá, por acá y por acá. Bien ya tenemos la tenemos la horquilla bien agarrada esto, esto se ve bien antes no se veía tan prometedor y ahora quizás pasando esto por aquí y este strap por acá oh, oh dios, justito este strap por aquí y este por acá no va vale. a dar para el resto de los efectos de esto es agarrar la bicicleta lo mejor posible a la mochila Así es que, tirante, tirante, tirante. La idea de esto era que realmente puedes agarrar casi la mochila que sea y afirmarle tu bicicleta encima. O, o al menos ese es el plan, esto se ve bastante mejor que antes. Uf. Que no toque con un techo. Esto, esto sí. Esto es mucho más cómodo. Voy con una bicicleta gigante, pero acá no me va a topar con nada tampoco. Estoy mirando en el espejo allá. Con todo esto bien amarrado y bien tenso, oh, se siente incluso bien. Ya siento que sé, la bicicleta es una conmigo. Y se supone que no me va a pegar en el casco. Para arriba no soy más alto que en auto, así que para los lados no me ensanché mucho. Eh, lo único que falta son las ruedas. Ya que nos estamos aprovechando de la ropa sucia <ríe> Un poco por aquí Otro poco por acá Y otro poco por acá Espero que no se me rompa ni una bolera Y esto, acá Lo puedo amarrar al manillar Lo puedo amarrar a la horquilla Ahí no tocarían nada ¿no? Oh, Esto está terrible a ver, Está funcionando Y esto contra este ya, esto es... claramente... Oh, una muy maldita... ¡Uh! ¡Ah, bien! ¡No, no! ¡Nuevo como un octopus! ¡Oh, está bacán! Puedo moverme acá adentro con la me... Sin pegarle nada. ¡Uh! ¡Uh! No, ah, está todo acá arriba Vamos a ver si funciona <risas> Puras cámaras y una mochila Que tenga algunos lugares Para amarrarle un par de Cosas <susurra> Bien Bien, bien, bien Quedaste en stand-by, bye, bye Ya bye. Vamos a ver cómo nos va Con esto, ese cargador es industrial Lala Rampi, no, loco ¿Dónde está mi rueda? ¿Dónde está mi neumático trasero? ¡Oh, me topa directo en la rueda trasera! Detalles técnicos. Esto, está es muy largo abajo. Mira, yo creo que este es contra ese despacho de bicicleta express. Y la última. Voy atrasado para variar. Vamos oh, que se puede. ¿Cómo se hace esto? Una locura. Estoy transpirando. No, no, no se puede. meto peso a la rueda delantera porque atrás estoy cargadísimo uh, pesa esta weá oh, como pesa esta weá en la espalda weá. una mochila mejor quizás la podría apoyar contra el taparro, pero esta uh. esa sombra no es normal weón delivery de bicicleta uh, eco uh. Se me olvida que tengo una mochila gigante. Muy bonita la ciclovía, pero estoy ocupando demasiado espacio de la calle. Estoy cachando que en modo eco salgo más rápido que casi cualquier auto. Uy, ¿qué está haciendo este loco, ¿eh? Oh. Esa no fue culpa mía. Esto que estoy haciendo fácilmente se puede hacer en bicicleta o en moto. Pero en bicicleta calcula trayectos más chicos, porque si no te voy a volver loco he hecho 20 kilómetros eh, um, sí, a casi 20 kilómetros creo que llegué ya estoy al lado y la espalda la tengo agarrotadísima la Marlin debe pesar 15 kilos no menor oh, mi espalda y Chris me contactó por Instagram <risa> pensé que me iba a decir que sí pero obvio que sí, porque si la está vendiendo. Hay muchas personas que pensaban que era falso el aviso. esta que usted la amarré con puras cámaras. Sí, y esta es trap. Una rueda. <risa> la otra rueda y no se rayó nada. Estuvo largo el viaje, ¿no? Esta tiene poco uso. la ocupé Le di duro, pero la ocupé poco tiempo. No, acá hay unas tips. Bueno, ayer costamos con Chris. Acá se acaba de comprar la barata negra paso su hermano. Así que lo van a ir a pasar bien ahí andando en bici, tenéis que motivar todos los chiquillos y salir a dar un vuelta Bacán, un abrazo, estoy bien. Vale por venir a mi casa. <ríe> un gustazo. Por venir. Que para... esté para acá, estoy para acá compadre. Igualmente, un abrazo, acá. cuídate. Muchas gracias por recibirme. Vale. Oh, que <ríe> okay, vale, Anita, la mochila, wey.